Marco. Sí, muchas gracias eh, respecto a lo que usted dijo anteriormente, se constituye a favor de un tercero y se reserva a favor de uno mismo. Mi duda uh -huh. radica en la primera expresión, se constituye a favor de un tercero, siempre va a ser una constitución a favor de un tercero, no va a existir jamás la posibilidad de que se constituya a nombre de uno mismo. Muy bien, hago la acotación. El operador, aunque yo consigne el término constituya a favor mío, uh, lo va a entender que es una reserva por los lineamientos de interpretación de los contratos. O sea, recuerden que también el Código Civil establece la interpretación de los contratos. Si él ve en la operación registral que yo soy el propietario, pues diría, bueno, Lika, acá lo que me quiso decir es una reserva, pero lo operan. Yo he visto que también lo, lo operan a veces se utiliza indistintamente el término constitución que reserva, pero la esencia es que si está dentro de mi esfera jurídica es una reserva. ¿Por qué? Por lo que les explicaba nunca ha salido de mi esfera jurídica el derecho de usar y gozar. Lo que estoy enajenando únicamente es la nuda propiedad. Entonces, por eso, pero el operador sí lo va a dar vía en lo que he visto y hago la acotación. Disculpe, respecto al caso, a mí me surge una duda. Por, por ejemplo, eh es el caso que vengo yo y compro una casa al momento de comprar la casa la compro a nombre de mis hijas y entonces yo en ese momento eh, yo nunca he gozado de la propiedad porque no la tengo, no tenía nada o sea, al respecto hago, hago la acotación, sería compraventa a favor de menores de edad o compraventa en calidad de gestor de negocios no, pero no ¿vamos? Por, sería a favor, póngale de mis hijas que son menores de edad, o sea, la ah, presentación de ellas Va, y en ese no mismo caso. momento, constituyo, ah, sí. en el mismo momento, en el mismo acto, constituyo el, la, la, el usufructo de esa propiedad a mi nombre. Entonces, por eso ah, mismo me surge la duda, porque en ese momento estoy constituyendo un usufructo y lo estoy constituyendo, ah, pues, seguramente, ya, discúlpeme perdone, o sea, que ahí en este caso yo figuro como tercero de plano, porque las propietarias son mis hijas, ¿no? Fíjense que acá esa escritura no va a ser operable. Y voy a explicar por qué. O alguien quiere ver, ya lo desencriptar. Ya logró y dan cuenta que muchos casitos están encriptados y hay que tener ese notario. El notario tiene que estar con las antenitas muy atento para no cometer errores. Alguien ya desencriptó el caso y dio una circunstancia por qué no es operable. Porque él no es el nuevo propietario en este caso para poder eh, reservar el... Reservar, en este caso, ¿cómo Yo se soy, llama? El, para constituirlo. El usufructo. Para Exacto. Constituirlo. No, no, si no es el nuevo propietario para poder constituir, sino que tenían las hijas, pues. Que ellas tendrían que crear, en, constituir el, el usufructo, pero él no podría. Muy bien, una razón, otra circunstancia. Eh, licenciado, quizás porque sean menores de edad tiene que intervenir eh, la madre en ese caso. Bueno, iba bien, pero ya al final no. No, fíjense que acá recuerden que uh, si me lo... Marco no se me va a ir, le explico. Yo entiendo, Marco, que su intención es entonces comprar una casa, ponerla a nombre de los menores de edad y posteriormente constituir un usufructo ya que estén a favor de los menores de edad. Recordemos que los menores de edad al momento de que se constituya a favor de ellos, se adquiera la propiedad a favor de los menores de edad, es algo interesante porque uh, no pueden enajenar sus derechos si no es con autorización judicial o notarial, entonces esa escritura no va a ser, bueno puede ser que, que van a suspender porque en ese señor notario no podemos no se puede eh, constituir un usufructo de una propiedad que es de menores, no se puede disponer, tendría que irse a una eh, cuestión de jurisdicción voluntaria Básicamente es una circunstancia principal. ¿Cómo sí se podría hacer? La solución legal sería que hablaran con el vendedor y que el vendedor previo a enajenar a los menores le constituya a usted el usufructo y a los menores posteriormente les enajene la, la nuda propiedad. Entonces ahí sí se podría, pero habría que llevar un orden cronológico. Si primero enajena a favor de los menores, ahí hay un candado, ya no se puede disponer tan fácilmente. Entonces, sí habría que hacerlo en forma cronológica, antes de, de hacerlo. Y si una circunstancia y un error muy frecuente con los notarios que sí se da y los afecta posteriormente. Me debe entender a... Uh, creo que me preguntaba... ¿Quién me preguntaba, Marco? Eh, sí, Lee, y yo apruebo eh, totalmente lo que usted dice, que a medida que uno va planteando el caso, uno tiene que poner las orejas también abiertas para ir, pues, desescriptando cada cosa, ¿vale? Sí, y se da las... dado y se ha dado, en la práctica se ha dado, y lo han suspendido en el registro de la propiedad. Entonces hay que tener cuidado cómo hacemos las figuras. Si van a trabajar con menores, por ejemplo, una donación de menores del usufructo, puede hacer que yo como padre, miren otro error que cometen en la práctica los notarios. A veces me gusta ir a esas conferencias de los mayores errores para aprender también, pero muchas veces se da la donación a favor de menores, y digo, bueno, yo les voy a donar a mis hijos la propiedad, pero voy a, voy a constituir el usufructo a favor de, de, de, de mi esposa el problema es que sin el tracto sucesivo no soy claro y primero en ajeno la propiedad los que tendrían que constituir ahí saldría mi esfera jurídica sería los menores y ahí va a ser el problema no yo tendría que establecer previo a hacer la donación de la nuda propiedad yo constituyo su fructo y a mis hijos solo les doy la nuda propiedad entonces tenemos que ser claros en ese tracto sucesivo en el caso de menores ahí sí hay que tener cuidado porque ya entra un bien en la esfera jurídica un menor, ya no se puede disponer tan fácil. O que esté implícito un menor, porque puede hacer que done un bien y que después necesite disponerlo y que solo un menor tenga una parte alícuota, entonces ahí también da problema. ¿De acuerdo? Vamos con Aurelio, creo que tiene otra pregunta. No, licenciado, ya, ya quedó claro ahorita. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Aquí, perdón, quiero ver. Ah, según como usted decía, cuando yo he visto la mayoría de contratos que siempre ponen eh, compraventa de bien inmueble con usufructo vitalicio, pero siempre es el, eh, el mismo dueño, pero en este caso es como una constitución que lo están poniendo, pero usted mencionaba que en este caso sería como una reserva, porque sí, el mismo dueño es el que se está poniendo el mismo a favor de él, pues. Sí. El, lo más aconsejable es que en estos contratos seamos claros, que enajenamos la nueva propiedad, uh, aunque no lo pongamos así operable, pero que seamos claros en el tracto sucesivo, que enajenamos la nueva propiedad y nos reservamos el usufructo. Lo que se trata es acá que vayamos teniendo tener una técnica notarial más adecuada y puliéndola. Y, y, y aprovecho, miren tanto que quisiera compartirles, pero que se les grave, que ustedes miren, todo lo que yo digo en la clase o lo que escuchen en conferencias, actividades, siempre van a contrastarlo, siempre estén constantemente, o lo que han visto de sus papás, de sus familiares notarios, siempre estemos contrastando. A mí me ha pasado alguna ocasión, y lo pongo como ejemplo, como consejo, yo viví engañado, yo mismo, muchas veces pensando que el mínimo a pagar en timbre notarial eran dos quexales. No sé, lo había leído, pero no le había puesto atención. Muchas veces entonces yo pagaba el mínimo pensando que eran dos quexales, hasta que un día pues leí detenidamente el, el artículo, que es el artículo 3 Romanos 2 de la ley de timbre forense, y me di cuenta que era un quexal. ¿A qué voy con todo esto? Hay muchas veces que nosotros tenemos convicciones de que así se hace, pero que realmente no son fundadas en ley, y eso tenemos que ir depurando. Lo que yo les doy, pues contrastenlo conforme a la ley, no lo tomen como un absoluto. Yo solo trato de dar convicciones de igual forma como todo expositor, y nos pueda servir y hacía la acotación muy interesante quisiera ya empezar a hablar del examen, que me emociona hablar del examen pero me voy a tener para que no se malinterprete y eh, hago la acotación ¿de acuerdo Aurelio? Eh, gracias solo o, última duda ¿se podría colocar entonces como podríamos hacer una compraventa de bien inmueble con reserva de usufructo vitalicio? ¿podría ser así lo correcto teóricamente? No, tendría que ser compraventa de la nuda propiedad con reserva de usufructo, ahí sí compraventa de la nueva propiedad de bien ah. inmueble al contado con reserva de usufructo ah, vitalicio. Con reserva de usufructo. ahí está. Eso sería siempre y cuando, mismo, siempre y cuando, mira, sería que el vendedor es el que se está reservando el usufructo. usufructo. Así es, así es. Ah, por, por supuesto, es el mismo dueño de la, que es el que se está reservando el, el usufructo. Normalmente eso lo hacen a veces los, los padres, pues, porque dice, si se lo doy a mi hijo ahorita, lo vende y me, me deja tirado, pues. Entonces, yo he visto en muchos casos que eso es lo que solicita, ¿verdad? Que el papá pide que es reservarse el usufructo vitalicio en este caso, ¿verdad? Muy bien, así es. Ahora ya estamos claros cuando hablamos de reserva y cuando hablamos de constitución. Esto puede ser en forma accesoria o principal. Puedo decir que una compraventa o simplemente comparecemos en un contrato a constituir usufructo. Entonces, no podríamos decir, yo vengo acá a reservarme el usufructo en un solo instrumento, no tendría sentido, pues, porque ¿por qué? ¿Y qué pasa con el otro? No no, no, no, no tendría sentido. Generalmente la reserva sí es algo accesorio a principal, mientras que la constitución sí es algo principal, porque ahí sí comparecen dos personas. Y, pues, decimos, el otro recibe el usufructo, yo sigo siendo el propietario, puede hacer también. Uh, vamos con permitan acá, con Adelmi. Buenas noches licenciado, yo tengo una duda, de que si yo constituyo usufructo a título oneroso, yo como propietaria posteriormente puedo revocar ese usufructo. Ah, Podría revocarlo, si sí, recuerden que todo contrato bilateral eh, pendiente de cumplimiento eh, es una causa de resolución, es una condición resolutoria implícita, si no se da el cumplimiento del oneroso pero no sé cómo lo tiene pensado, si oneroso en una forma total o, o, o mensual, porque eso también se puede articular. Eh, total. O sea que yo sí, claro, si no me pagan totalmente, pues sí puedo, re, puedo invocar una causal de, de resolución, que es una resolución implícita y poder pedir la resolución contractual, ah, no okay. rescisión sino resolución. Gracias. Porque también puedo hacer que, esto ya es 5, pero también yo puedo estipular uh, una constitución de usufructo vitalicio en forma onerosa, pagando periódicamente como un tipo de renta, pero encuadrándole a un usufructo. Entonces ahí podría estipular yo que mensualmente pagaría un monto. Eso, pero ya es más complejo. Vamos con Rosa Guadalupe. Disculpe, licenciado, es que tuve como fallas con el internet y no escuché bien. Eh, ¿Cuándo se, se podía constituir o no usufructo para menores de edad? Ah, no, yo les decía que cuando se enajena bienes inmuebles a favor de menores de edad y se va a constituir usufructo hay que tener mucho cuidado, cómo lo, lo redactamos, porque si primero en ajeno y después constituyo, ya entrando un, un bien a favor de un menor, ya no se puede disponer tan fácilmente como el caso de, de, de usufructo. Primero hay que constituir el usufructo y después enajenar la nueva propiedad. De acuerdo, muchas gracias, licenciado. Muy bien, uh, vamos bien hasta acá, voy a hacer otras acotaciones, hoy quiero terminar el usufructo, quiero avanzar, hay temas importantes, eh, mis estimados estudiantes, por eso me quiero centrar. El usufructo, ¿en qué forma se puede dar? Veamos formas en que se puede dar el usufructo. Regresemos a los artículos mención. Ah, estábamos en el artículo, ahorita me les digo. 704 del código civil. Ah, muchas gracias, 704. Vamos a ver creación, duración del usufructo, ¿Cuánto tiempo puede durar el usufructo? Ah, leámoslo María, artículo 705, aprovechando. ¿Quién artículo 705, duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, Ajá. vitalicio, Puramente ah. o bajo condición, pero mm. no a perpetuidad y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Muy bien. Por tiempo, o sea, puede estipular que constituye un usufructo por un plazo de 25 años, por 30 años. Uh, también puede ser vitalicio, o sea, puedo estipular que yo, eh, José Osvaldo, me reservo el usufructo vitalicio. Puede ser también en forma pura, o sea, acá yo simplemente digo, bueno, constituye el usufructo en forma pura, o puedo poner una condición. ¿Qué condición? El usufructo puede hacer que eh, cualquier condición, que pinte la casa, eh, condición de que me pague algún monto, pues ahí hay alguna condición, lo que hablamos, que serían usufructos condicionales. Ahora, quiero explicar algo con el usufructo vitalicio. Uh -huh. Préstenme atención, fíjense que voy a enajenar la nuda propiedad, y pregunto, ¿será que el usufructo también se puede enajenar? Si yo me lo reservo, más adelante, ¿será que me lo puedo, eh, enajenar? Sí se, sí se puede, licenciado, todavía no esté estipulado que se oponga en alguna cláusula. Artículo 716, vamos a, póngame atención, artículo 716. Enajenación del usufructo. Así es, pues leámoslo por favor. Artículo 716, eh, enajenación del usufructo. El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar, enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708, pero de todos los contratos que como tal usufructuario celebre, terminará al fin del usufructo. Muy bien, y voy a explicar. Fíjense que yo de repente en ajeno el bien inmueble, por dar un ejemplo, en ajeno bien inmueble, la nuda propiedad a María. Eh, no sé si acá está el licenciado Ronnie, solo para tomarlo como ejemplo. Acá está, ya lo vi. Licenciado Ronnie, mucho gusto. Buenas noches. Solo para tomarlo por ejemplo, no, no es para una aportación. Ah, entonces decía, vamos a tomar el ejemplo. Estamos, eh, yo le enajeno la nueva propiedad a María y pues en determinado momento yo me reservé el usufructo, pero de repente yo quiero enajenar el usufructo y es vitalicio. Ah, ya está por vencer, llega una, una edad avanzada, entonces yo mejor decido enajenarlo como es vitalicio a favor del licenciado Ronnie. ¿Será que en determinado momento se podrá hacer? Ahora pregunto, el vitalicio en relación a quién es. Por el tipo de contrato, si yo fallezco, pero todavía el licenciado Ronnie está vivo, ¿continuará el usufructo o en relación a qué es? Pregunta de, de, de notariado 5. Porque el contrato se denominó, se va a denominar. ¿Sería el usufructuario? O sea, o sea el licenciado Ronnie. Porque lo tiene en ese momento, así sería, ¿verdad? ¿Qué piensan? Cuando la persona que adquirió el en primera, primera mano, por decirlo así, eh, muere, automáticamente se vence el ¿no? y la otra persona no puede agregar por tiempo vitalicio. Va, vamos a poner un ejemplo. No sé si estará Anton acá. Sí, licenciado, buenas noches. Muy bien, Anton, con, con mucho respeto. ¿Cuántos años tiene usted, Anton? 21 años, ¿sí? a mí Yo tengo 30 y, 33 o 34, ahorita se me fue el, el numerito, pero eh, yo tengo, pues, diríamos en teoría, son casi un promedio de 12 años, eh, si quieren. Digamos que yo pues, ya llegaba a 60, 70 años y digo, mejor le voy a dar el usufructo Anton. Ahora, porque es vitalicio, tendrían que respetar, María, que es la nuda propietaria, el término usufructo vitalicio, o sea que es sobre usted que tiene un promedio de vida digamos más amplio tendría que respetar en cuanto hasta que usted fallezca Anton, ¿se vencería el usufructo o, o respecto a mí? Pregunto a Anton en El usufructo usted se lo está reservando, ¿cierto? Ajá, vitalicia, ajá sí, Pero yo este digo, antes que, antes que mejor yo fallezca como es un usufructo, la figura es vitalicia mejor se lo doy a Anton para que tiene un aspecto de vida más amplio digamos que tuviera, nos lleváramos más años En este caso yo tendría el derecho respecto a la reserva del, del usufructo vitalicio, ¿verdad? Licenciado? Ah, yo lo enajeno, pero el vitalicio en qué relación sería a mi persona o a su persona, que es el ostentante. Repito el casito. Yo la le, le vendí a María, pero la nueva propiedad, pero me reservé el usufructo. Después yo decido celebrar un contrato de, de compraventa de usufructo a favor de Anton, de usufructo vitalicio. Entonces, el Vitalicio, ¿en relación a quién es? En este caso, a mi persona, licenciado. A su persona. O sea que, y si más adelante ya ve que va a vencer y va a poder fallecer, Anton se lo deja a sus hijos. Entonces, ahí se va prolongando, pregunto, Anton. Así es, licenciado. Muy bien. Es aclaratorio. O sea, por eso, a tomar el ejemplo, Anton, que, que, que sé que es mucho más joven, pero... Pero, ¿alguien quiere opinar? ¿Alguien? ¿Qué piensa María? ¿Usted como propietaria está de acuerdo? O sea, ¿cuándo reclamaría María? La verdad sí está difícil porque por una parte el ser vitalicio pues no va a vencer y, lo puede, y el usufructuario lo puede enajenar, pero como propietario se encontraría en una situación difícil porque no puede disponer de él. Muy bien. Muy bien, este curso empezamos viendo que es muy práctico y por eso es que utilizo los nombres de ustedes para que vayan pensando, porque en la oficina van a hacer casos. Vamos en orden, Aurelio, después Margarita, Josué y Candelaria. Bueno, en este caso a mí me, una me hicieron esa pregunta, exactamente si se podía como que volver a, a renovar, por decirlo de esa manera, el usufructo, pero yo lo personal creería que si es un usufructo vitalizo, pertenece directamente a la persona que tiene el usufructo, y como mencionó una compañera por ahí, pero vitalicio es hasta la muerte de la persona. No es que no tenga final, tiene final hasta que la persona muera, y desde ese momento, la, el nuevo propietario puede reclamar la propiedad, si no, imagínense, yo se lo heredo a otro, digamos, yo se lo vendo a mi hijo, y mi hijo se lo vende a su hijo, y, su, y a la final, el nuevo propietario nunca va a adquirir el bien, sino que teóricamente, el usufructo es eh, reserva de la persona misma, que se le está dando Dependiendo de la condición que se ponga, si es por, como lo decía ahorita, si es por un tiempo, 25 años, pero hay un tiempo límite, o es hasta la muerte de la persona, pero si no, podríamos venderlo a cada uno de todos nuestros descendientes y nunca podría tomar propiedad el nuevo propietario en este caso. Yo creería que no, no sería eh, lo correcto, sino que hasta que hasta que fallezca la persona que se, le, que se reservó el usufructo, licenciado. Muy bien, a Margarita, ahorita vamos a explicar. Eh, buenas noches licenciado, según tengo yo entendido, el sufruto vitalicio, perdón, no se puede cambiar ni transferir. Bien, bien se puede únicamente... transferir. Artículo ah, okay, 716. Ok, pero según yo había entendido que no se podía, pero ok. Muy bien. Vamos, eh, vamos a explicar, si ¿sí? quieren vamos acá a explicar. Y lo vitalicio es en relación, es en relación a la persona que se constituye o se reserva, es en relación a ella. Entonces es importante hacer la acotación. Si yo lo enajeno más adelante, al momento de enajenar, él tiene que estar pendiente que cuando yo fallezca, pues ese un se termina. Entonces, lo vitalicio es en relación a mi persona, la que se constituye o se lo reserva como usufructuario primitivo, que nosotros le vamos a denominar usufructuario primitivo. En este caso, licenciado, digamos, sí puede haber eh, una enajenación del usufructo, una vez cumpla con lo estipulado en el... Usufructuario el primitivo. El contrato matriz, eh, correcto, el contrato primitivo, que sería el tiempo que se estipuló, ya sea de 25 años, durante esos 25 años, sí yo puedo, lo pueden ajenar y esa persona lo pueden ajenar a otro hasta los 25 años. Después de eso, automáticamente el nuevo ya. propietario toma propiedad del mismo. O si es vitalicio, hasta que la persona eh, que se le dio el usufructo vitalicio inicial fallezca. Hasta ahí terminaría, por decirlo así, que podamos nosotros. Eh, arrendar el, el usufructo. Así sería entonces, licenciado. Así sería. Entonces, tomamos en relación el artículo 705 que va a regir por el usufructuario primitivo, por el tiempo que se estipule para el usufructuario primitivo, por el forma vitalicia, uh, puramente o bajo condición. Van a regir las condiciones del usufructuario primitivo. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta acá. dudas. Licenciado. Por favor, licenciada. Lo que usted decía de que se termina con el usufructuario primitivo es lo que en el 716 al final dice que se termina al fin del uso. Fructo. O sea, como decía, puede ser el plazo en el que se establezca, o si bien hasta que termine la vida del usufructuario de, pues en el que se constituyó, según entiendo, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien. Y bueno, no sé si usted. Voy a explicar el siguiente de 706 y no me espero porque tenía una duda ahí. Muy bien, sí. La siguiente duda, y aprovecho a hacer mención, ¿será que podemos constituir un sufructo vitalicio a favor de una sociedad anónima? Sí, sí claro, es una persona jurídica, tiene derechos, tiene, tiene facultades inherentes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podrá constituir un usufructo a favor de una persona jurídica? Sí, licenciado, lo dicen en el artículo 705, en el segundo. ¿Vitalicio? Ah, Leámoslo, por favor, artículo 706. Eh, el usufructo no puede exceder de 30 años. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para la duración, se entiende constituido por por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 20 años, salvo que se trate de bienes nacionales en cuyo caso podrá ser hasta por pues, 50 años. Entonces pregunto, si ¿sí se puede constituir un usufructo vitalicio a favor de una, una sociedad? Sí, tendría que ser a sí, más licenciado, más. hasta un máximo de 30 años. Sí se puede, hasta un máximo de 30 años. Pero vitalicio. No, si es máximo de 30, no puede ser vitalicio. Entonces, no, no es vitalicio porque no, la sociedad no va a morir como tal, ¿verdad? ese término no, no existe en la sociedad. Sino muy bien, excelente. Es ¿eh? término. Está sí, la Respuesta correcta. Sí, las sociedades no, ¿No mueren. qué se refiere con los um, bienes nacionales? No, porque también se pula hasta 50 años con los bienes nacionales. No, las sociedades no mueren. Las sociedades en todo caso se liquidan. ¿Sí, de acuerdo? Entonces no podemos hablar de vitalicio como tal. Hago la acotación. Será, fíjense que, fíjense que yo y mi hermana somos sufructuarios de un bien, por cierto hace un rato pasó aquí por la oficina y eh, ¿será que si alguno de los dos fallece, existe el derecho de crecer hacia la otra persona? Siguiente pregunta privados, de, yo digo privados, de, de parcial. Mm, ahí ya solo quedaría el el usufructo a favor suyo nada más, o sea, no el de ella, sino el de ella regresa, si era por una parte del bien inmueble, regresa al nuevo propietario, ¿verdad? Este, la parte que le correspondía a ella, a no ser de que la estipulación sea contraria, ¿verdad? Y a usted le sigue correspondiendo el usufructo por la parte del bien inmueble o el tiempo que le hayan dejado, ya sea del bien total o, o del bien parcial, ¿verdad? Muy bien. Sí se podría, hagamos la cotación, pero si no se estipuló, artículo 707, leámoslo y lo vamos a, a, a analizar. Artículo 707, no hay derecho de creer, a crecer, perdón, si, es, si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato, no hay derecho de crecer el constituyente no la ha establecido clara y expresamente sí, no, que, hay, hay que estipularlo entonces en el contrato que chance hasta, hasta mañana pido permiso para Caterin, Martín tiene parto, su micrófono voy a... abierto catherine Martín muy bien Ah, hago la, la acotación importante entonces si se estipula si sí se podría o sea si se estipula que al fallecimiento de uno el primero de los usufructuarios la parte que le corresponde pasará a la otra parte siempre y cuando se estipule y que hay que ser claros ¿de acuerdo? Ah, el usufructo pues en determinado momento se puede ceder eh, es un, se puede, hay dos situaciones que se pueden hacer mención Artículo 720 debe prestarse inventario. Una de las acotaciones que se puede eximir, no se hace siempre. Artículo 720, leámoslo por favor, ya para ir terminando. Artículo 720, obligaciones del usufructuario. El usufructuario tomará las cosas en el estado en que está. Se podrá entrar en posesión de ellas sin haber previo inventario de los muebles y descripción del estado de los muebles con citación del propietario los gastos inherentes a este acto serán a cargo del usufructuario cuando haya sido revelado el usufructuario de las obligaciones de, de que trata este artículo el propietario tendrá derecho de hacer que se lleven a cabo a sus expensas muy bien Uh, esto del inventario se puede eximir de la responsabilidad yo lo he estipulado en algunos contratos, se exime la responsabilidad de prestar inventario, ¿por qué? porque se va a dar en cosa y disfrute ciertos bienes y hay que saber cuáles son para que cuando regresen. por eso la importancia también uh, se puede estipular eh, garantía, artículo 721 y acá vamos a encontrar el término reserva, para que vayamos haciendo la acotación. acá se encuentra encriptado el término reserva ya vimos que es por medio de constitución y ahora vamos a ir por reserva Artículo 721, encendamos las alarmas. Artículo 721, garantía. El usufructuario debe garantizar el buen uso de su derecho a satisfacción del propietario. No están obligados a prestar garantía el donante con reserva de usufructo y el que hubiere sido dispensado de tal obligación por el instituyente. Muy bien ven acá entonces otra vez tenemos el término reserva, ese enmarquenlo en grande porque ahí está el fundamento de la reserva de usufructo no es algo que yo también invento como tal pero si hago una la cuotación a veces en la práctica muy pocos distinguen, yo me he encontrado muy pocos con que distinguen, distinguen el término reserva constitución pero si sí está en la ley ah, pero ahora la cuotación se puede dispensar del inventario y de la garantía si el que lo establece pues así lo, lo, lo, lo indica Uh, veamos cómo puede ser el usufructo Puede ser a título gratuito o título oneroso Artículo 731 es otro Que se encuentra encriptado, que nos da señales uh, ¿Quién más me ayuda a leerlo? Artículo 731 Carga que soporta el usufructuario Ajá este... Cuando el usufructo sea a título gratuito, el usufructuario ah, está... Primero vemos que puede ser entonces a título gratuito, que este va a ser estimado. Sigamos. El usufructuario está obligado a soportar todos los impuestos y contribuciones que pesen sobre la cosa usufructuada, pero si fuere constituido a título oneroso... El usufructuario solo estará obligado a pagar los impuestos que impliquen servicios para el goce de la cosa usufructuada. Bien, entonces Después, el, podemos estipular que sea oneroso o a título gratuito. Podemos estipular que ¿es a título gratuito o a título gratuito oneroso. Si es oneroso, ¿por qué monto y en qué forma? ¿Cómo se va a extinguir el usufructo? Le damos artículo 738. Artículo 738, extensión del usufructo. El usufructo se extingue, primero, por muerte del usufructuario. Por muerte abundante. del usufructuario, pero fíjense que acá es algo interesante. Puede ser que sea vitalicio, puede ser que sea plazo, pero si está constituido a favor de la persona, de igual forma, entonces acá, si falleció el usufructuario, no es algo que se vaya a, a, a heredar como en cierta manera. Entonces no, si mi papá era el usufructuario vitalicio entonces reclamemos ese derecho, no ahí hay una condición eh, por muerte del usufructuario y eso se da a través de solicitud, tienen que hacer su solicitud lo que preguntaba Aurelio, sigamos segundo por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo tercero por por, la... por vencimiento de plazo es por solicitud eso es por solicitud Tercero, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, pero si la reunión se verifica en una sola cosa o parte de, de lo usufructuado, en lo demás subsistirá el usufructo. Muy bien, esto también hay que pedirlo en la escritura, que se cancele el usufructo, ¿por qué? Porque si no se hace, por, a veces da también problemas de suspensión, entonces hay que ser claro de que porque se está dando la reunión de usufructuario y este adquiere la propiedad que se cancele el usufructo, hay que pedir que se cancele el usufructo. ¿Sigamos? Cuarto, cuarto por prescripción. Quinto, Ajá. por renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en fraude de acreedores. Oye, en renuncia sería escritura pública. Ajá. Sexto, por la pérdida de la cosa usufructuada. Si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto. Y séptimo, por la anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo. Muy bien. Veamos cómo se puede cesar la, el usufructo. Artículo 739. ¿Puedo seguir leyendo? Sí, por favor, licenciada. Artículo 739, cesación del usufructo. También puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino que debe ser declarada por resolución judicial. Anotación al margen, juicio ordinario. Este es un juicio ordinario, cesación de, del usufructo por. Abuso de, por abuso. Repito, juicio ordinario de cesación de usufructo por abuso. También hasta puede ahí. optar. Ahí, hasta, hasta, ahí? ahí. Okay. hasta ahí. Una consulta en el, en el en ese de usufructo por abuso. Podría darse el caso de que si está. Eh, Constituido bajo la condición de que siempre y cuando sea destinado para vivienda y la persona coloca algún tipo de negocio o lo vuelve para uso comercial, hay que llevar a cabo este juicio ordinario, me imagino yo, para que un juez eh, determine de que, de que se cancele el usufructo, ¿verdad? Fíjese que como acaso una condición resolutoria se tendría que acreditar en el proceso. Tendría que invocar las condiciones resolutorias eh, expresas, pues se tendrían que comprobar judicialmente. eso es una condición resolutoria y esto, esto está. Leamos el artículo 738 numeral 2. Miren cómo vamos a hacer la, la integración de normas. Leámoslo por favor y numeral 2 y lo vamos a integrar. Leámoslo primero y les va a decir con qué artículo lo integramos ahorita con la, la aplicación de los contratos. Artículo 738, numeral 2, Ajá. por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. Muy bien, por realizarse las condiciones resolutoria. Esta recordemos que sería una condición resolutoria expresa. ¿Qué nos establece eh, la ley acerca de las condiciones resolutorias expresas? Nos vamos al artículo, ahorita lo estoy buscando. un momentito si alguien no tuviera las condiciones resolutorias se lo agradecería pues se me extravió el artículo Ah, muy bien. Artículo 500. Uh, artículo 1581. Yo sé que ya lo tenían cerca, pero... Ya lo tenían cerca. leamos Esa es condición resolutoria convenida. Tenemos condición resolutoria implícita, que es que todo contrato bilateral. Si quieren de una vez, aprovechamos a leerlo. después de servir. 1581, licenciado. Ajá. Eh, la condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza, sin necesidad de declaración judicial. Muy bien, sin necesidad de declaración judicial. Entonces, acá solo tendríamos que invocarla y hacer la solicitud correspondiente. Convenida, pero tenemos que hacer. Ahora, si no es convenida, por eso les decía, si no es en forma expresa, artículo 1582, hago la acotación. Eh, leo el artículo por favor mil quinientos la resolución de un contrato por efecto de la condición resolutoria implica, implícita debe ser declarada judicialmente ¿Qué es una condición resolutoria implícita? Esto es para todo contrato, artículo 1535 ¿Se recuerdan esto cuando lo vieron en civil? ¿De las condiciones resolutorias? ¿Se recuerdan? Las condiciones implícitas y expresas Leámoslo, 1535. Artículo 1535, en todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de la obligación en lo que, en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución en ambos casos el pago de daños y perjuicios si lo sugiere. Muy bien. Vemos, entonces, hay dos tipos de condiciones resolutorias, implícitas y expresas. Si es expresa, solo se invocan. Si es implícita, tienen que ser declaradas. Respondo su pregunta, mi estimado, con esta integración de normas. Sí, gracias. Muy bien. Ah, impuesto que paga la, la constitución de su fruto. Cuestión muy básica. Fíjense que esto yo considero que sería un contrato civil, debería pagar el 3% pero han habido reparos en SAT. Yo les quiero comentar una cuestión bastante interesante que les a una colega eh, que es de promoción. Ella realizó una compra-venta, pero realmente era una necesidad y lo escrituró por una cantidad menor. Y cuando pagó el impuesto, pues lo hizo por el mayor valor. Era una subsidente compra-venta, entonces se presentaron todas las matrículas y pues se pagó sobre el mayor valor. Y se lo suspendieron en el registro de la propiedad, en el visado de SAT. Hace poco tiempo se incrementó otra vez por mecanismos el visado. Antes no eran tan rigurosos, pero ahora sí están siendo más rigurosos. Y pues le suspendieron porque le dije, ya estaba escriturando sobre un menor valor que ya se encontraba escrito. Y vean que le, y yo le dije, no, esto no es así, porque eso hay una antinomia entre lo que estipula la ley del timbre fiscal del artículo 19 y el artículo, no recuerdo cuál es el otro, pero hay una antinomia. Dos normas regulan un mismo supuesto jurídico de distinta manera. Ah, y fíjense que es algo interesante, ¿por qué? porque cuando ella se acercó, pues ella le tuvo que explicar al final le tuvieron que hacer una anotación que el impuesto sí estaba pagado no había, no había ninguna situación porque por una, una situación de necesidad se habían ajenado el inmueble por un menor valor pero fíjense que puede, en SAT a veces se dan criterios que realmente no están fundados en ley pero que ellos eh, los suspenden, entonces ¿qué pasa? igual forma con la constitución de los derechos reales que ellos es, es, toman el artículo de la ley del IVA de derechos reales sobre bienes muebles, otra vez repito, muebles, no inmuebles, que es del artículo 5, numeral 1 de la ley del IVA, y creo que es, leámoslo por favor, artículo, oh, se me cayeron mis leyes, si alguien gente permítan permítanme. Si alguien tuviera el artículo, mención, artículo 3, perdón, del hecho generador, numeral 1. Artículo 3 del hecho generador, generador, el impuesto es generado por, numeral 1, la venta o permuta de bienes muebles o de los derechos reales constituidos sobre ellos. ¿Bienes qué? Muebles. Muebles, no hay una inmuebles. Y cuando vemos la venta permuta de bienes inmuebles no estipula ni derechos reales. Entonces yo considero que debieran de pagar el 3% por ser un contrato civil, cuando es constitución. La reserva no paga impuestos, pero cuando es constitución debiera pagar el 3%, pero lamentablemente en la práctica nos cobran el 12%, la única cotación que este valor es estimado, entonces nosotros a veces le ponemos una constitución de usufructo estimado en 100 quexales, estimado en 200 quexales. ¿Por qué? Porque lo que estamos estimando es el usufructo. Entonces ahí para es la única cotación. ¿Me doy a entender? Solo me pueden indicar nuevamente qué eh, artículo de la ley, de qué ley acaba de leer. Perdón. Artículo 3 artículo 3 numeral 1 de la ley del IVA. Gracias. Muy bien. Acotaciones, ya últimas instrucciones, el, la redacción, te lo, se los compartí. Mañana se vence el plazo. Por favor, les decía, no es prorrogable. Ya les he dado con tiempo. Esta vía lo prorrogué para no perjudicar. Por favor, entreguenlo como lo tengan en determinado momento para que pueda ser tomado en consideración eh, dentro de la reglamentación. Eh, segunda pregunta, no sé si habrá alguien acá de examen extemporáneo. Hago la acotación que no se examinó. Licenciado, yo no me pude examinar, entonces yo voy a necesitar este, voy, voy a solicitar examen extraordinario, no sé cuál es el procedimiento, si usted va a mandar link. Sí, iba a mandar link si alguien me solicitaba, porque también eh, no me manifestaba por correo o alguna forma, entonces el mecanismo es dirigir la solicitud a coordinación si ustedes quieren o directamente yo creo el link de igual forma lo pueden hacer, pero muchas veces lo que me sirve a mí lo de coordinación es para ver ah, si hay alguien que necesita, porque también yo no puedo venir y decir, a hacer algo que, que no está. Entonces, si dirigen la, la solicitud de coordinación o a mi persona, yo ya voy generando el link para poder tomarlos en consideración. Sería el día viernes, estar atentos. No sé si habrá alguien más. No. Licenciado, no. buenas noches. ¿Juan Luis? Juan Luis. Disculpe, fíjese que yo nada más con una observación, eh, bueno, más que todo fue un error mío. Cuando yo estaba haciendo el examen, eh, se me olvidó eh, eh, colocar mi nombre en el examen y mi número de clave, licenciado. Pero, bueno, yo fui el que, si se recuerda, el que habló en clase ya casi de último, ah, con bueno. en su... Claro, le decía así, lo único, le digo. respeto, dije que mejor por mensaje para que no poner nervioso a los demás. Sí, sí, lo solo adjunto y ningún problema. Sí, se lo coloqué ahí abajo donde dice, está la tarea, donde dice comentarios. Sí, pero del, del mensaje personal, no donde está la tabla, el tablón, sino que tiene eh, que en ser... En comentarios privados, creo que es algo así. Sí, pero tiene que ser en el comentarios personal, donde está directamente la tarea, para que me aparezca sí, cuando lo es... esté leyendo. Sí, licenciado, solo y solo le coloqué ahí mi nombre y mi. No hay problema, si lo hizo así ningún problema. Ah, solo lo que me faltó fue la clave. Gracias, lic licenciado. Berenice. Buenas noches, licenciado. Disculpe, es que fíjese que me surgió, y ahorita eh, con el protocolo, yo, bueno, yo ya no lo entregué, pero me surgió la duda. Los avisos. Digamos, en el caso del testamento, que había que hacer un aviso de la propiedad, ¿es carlos o tampoco como los avisos trimestrales y todo eso? Sí, se da uno recibido. Ah, perdón, del registro, comprobar... del registro de la propiedad. Ajá. Sí, se da una razón, se dan como una razón registrada que sí es bueno adjuntarla. Ah, ok, entonces tendríamos que poner siempre la razón, no el aviso. Digamos el comprobante que sí se entregó al registro correspondiente. Uy, uh, el aviso, porque igual el aviso me lo regresan razonado. Que se tomó nota. Ah, va. Gracias, licenciado. Diego Hamilton. Hola. Licenciado, buenas noches. Fíjese que quería comentarle yo eh, un caso que tuve respecto al examen. Fíjese que el día, eh, yo soy de Sololá y ese día estuvo... Eh, pues con mucha lluvia acá, igual la señal de internet estaba inestable, de hecho eh, en la reunión de Zoom que tuvimos se lo, se lo comenté, entonces por tal razón estuve como saliendo y entrando en la, en la reunión, incluso eh, pues hubo problemas con la energía eléctrica y por, por ese caso eh, el, yo intenté mandar el, el examen en tiempo, sin embargo no se, no se podía porque no había señal de internet, y logré mandarlo, pero con tres o cuatro minutos de, de retraso. Sin embargo, pues igual eh, tomé captura de, de ello para, pues para constancia de, de lo que le estoy comentando y se lo digo para que igual usted lo tome en cuenta y que pues son cosas que van eh, más allá de la voluntad que, que uno tiene de hacer bien las cosas, ¿verdad? Para que, no, para que lo tome en cuenta a la hora de, de estar revisando el examen. Muy bien, yo quiero siempre hacer la acotación en regla general, porque para que no surcan dudas, las mismas acotaciones que hicimos, si alguno tuvo algún inconveniente y pues dice, no, yo pues hago la acotación, aunque pueda ser sancionado por alguna, tal vez una gran cantidad de puntos, pero sí ser sancionado por esa entrega extemporánea, pues hago la acotación. Ahora hago, hago la aclaración, ya considero que arriba de A de 20 minutos, aparte del tiempo de gracia, porque te recuerdan que les di un tiempo de gracia, que serán 2 horas con 10 minutos para subirla, lo que regulaba el examen, pero di 10 minutos más de gracia, o sea, yo programé y dios otros 10 minutos de gracia. Ahora, si aparte de esos otros 20 minutos más, sí considero ya a partir de 20 minutos, si sí es un tiempo, puede hacer que eso sí le afecte en su nota. Hago la acotación como hice la explicación en el... Ahora, si me dicen una hora, dos horas, no, ahí sí, al día siguiente. No, ahí sí, ya, ya mejor no, va. Entonces, Hago la acotación, ¿de acuerdo? Sí, en sí licenciado, muchas gracias. Igual, como les comento, solo son como tres minutos o cuatro, si mucho, no, no fue todo ese tiempo que, que usted dice, pues se lo, se lo comento para que lo tome en cuenta. Igual quería su, su explicación respecto ahí. Muchas gracias. Muy bien, para servirles. ¿Saraí? ¿Tal vez? Sí, licenciado, fíjese que yo tuve un problema... Y yo tenía planeado conectarme para la asistencia desde mi celular, lastimosamente se me arruinó y pues ahorita estoy ingresando a la clase con un celular prestado, pero el día del examen pues a través de mi computadora estaba realizando pues las dos cosas, ¿verdad? Intentando y lastimosamente por ser algún equipo un poco más anticuado me costó mucho y no pude ingresar y, y perdí un poquito de tiempo tratando de ingresar y después pues mejor me concentré en el examen, entonces no sé si eso me afectaría o si tendría que pedir eh, examen extemporáneo. Sí, fíjense que las imágenes que yo tomé de las presencias porque a mí me respaldan quienes llegaron, por ahí alguien me dice no aparezco, pues eh, todos modos, creo que grabaron también en el examen, pues eso nos podría servir de respaldo, pero es para que cualquier motivo de revisión que me diga, mire, no me aparece en mi examen, sea una evidencia, entonces solo es una evidencia. Gracias, Gracias licenciado. Carla Arevalo. Buenas noches, licenciado. Gracias. Dice, licenciado, yo quería comentarle que eh, pues yo tuve el problema de que cuando intenté imprimir y escanear con mi impresora pues no me dejó. Eh, y pues en virtud que el tiempo se me iba a terminar, los 10 minutos de gracia que usted ha dado, pues decidí tomarle foto a mi examen. Verdad, ya las respuestas que hice cargarlo de esa forma a la, a la plataforma. Se lo consulto porque pues obviamente sus instrucciones de examen es que se haga un solo archivo y se cargue en PDF, ¿verdad? Pero a mí se me complicó, la verdad es que mi impresora no funcionó y tuve que hacerlo de esa forma, entonces igual en el mismo momento yo le mandé un mensaje eh, privado, pero igual quería saber si lo que me correspondería es hacerme un, un examen extemporáneo. Habría que vería cómo está, Cada, con el caso concreto, no puedo de, verlo ahorita sin ver el caso, pero, pero sí, lo que pasa es que cuando me mandan fotografía, la fotografía cuesta calificar, porque eh, no se pueden hacer anotaciones como tal en, en, en el programa, y otra cuestión es de que tengo que estar abriendo varios archivos, lo que me conlleva más tiempo, pero habría que ver claro, lo mejor sería que fuera PDF pero no, no podría haber realmente hasta que no esté, ya sería una decisión, ahora si se quiere hacer el extemporáneo, anular la entrega, pues a someterse al extemporáneo para poderlo hacer, pero no podría. Y poder. ahorita ya no podría igual escaneárselo, licenciado Pues la cuestión es de que me lo podría escanear y contrastar, pero me tendría que hacer la anotación en algún momento Pues me adhiero a lo que usted me, me indique, licenciado pues mejor estar atento al voy a estar atento al mensaje cuando me toque su variante. Sería la acotación. Muchas gracias licenciado. Uh, vamos rápido. Itza Chacón. Gracias licenciado, disculpe, buenas noches. Hay una compañera que está en este momento viendo la clase, eh, bueno, Hola, de la transmisión en Facebook. Saludos a los de Facebook. Pero ella me está pidiendo favor que le consulte que ella necesita examen extemporáneo. Entonces no sé si le tiene que escribir siempre a coordinación, licenciado. Disculpe. Como quieran, ahora sí, si no lo hacemos de una vez ahorita. Ay, no creo que, pero no está aquí la compañera. Que se venga. <risa> Entonces, no, haga la, la solicitud sí. y probablemente va a ser el día viernes o sábado. Voy a ver cómo estoy ve en tiempo. Si viernes o ah, sábado. Ahorita le transmito la información. Muchas gracias. Dalis Maribel. ¿No? Jessica Ceseña? Licenciado. Licenciado, buenas noches. Soy Dalis. Disculpe, es que mi teléfono está súper cargado con la información y se me traba, perdone. Eh, disculpe compañera solo le quería comentar licenciado que yo eh, pues subí el examen a las y cuarto pero eh, me faltaba una foto y no no la había no la sacaba el, el pdf me tocó que tomar otra vez todas las, las fotografías porque lo intenté como ya lo tenía y no me la leía y lo, entonces ya me tardé hasta las 29, lo envié, lo, le soy sincera, pero tengo screenshot de la hora que lo mandé la primera vez. Y también mensaje privado que le, que le adjunté, ¿verdad? Ahí a donde está el examen, para, para explicando, explicándole la razón de que me había tardado, pero sí lo mandé en tiempo y ya la segunda vez que ya lo mandé, porque me costó un montón, les soy sincera, eh, poderlo subir completo porque me faltaba la última foto como no tenía mucha información supongo que el, el escáner que yo estaba usando en ese momento no me, lo, no me lo lograba leer licenciado disculpe y no sé si hay algún problema con esos nueve minutos o, o exactamente que ver el caso como cómo está aparece el historial pero ya sería el momento de los mensajes Ah, bueno, sí le escribí siempre, licenciado, lo hice por eh, también por Ahora, ahí. Ahora, si por se el quiere el, ir sí. a, a pelear los 30 puntos, pues sí sería extemporáneo. Sí, pues, sí, ya, ya. <ríe> no, licenciado, ahí estamos bien. Ajá. Ahí sí bueno, muchas la... gracias, por... licenciado. Jessica, muy bien. Eh, licenciado, sí, rapidito, con eh, relación al protocolo, mi pregunta es si debemos agregar registro y quinquenio, licenciado, o no es necesario. Para okay. las, si tuvieran protocolaciones, sí, sí, sí ah. es aconsejable. Sí, tiene que ir. Ah, muy bien. Muy bien, ok. Gracias, licenciado. Bien, Karin Ordóñez. Buenas noches, licenciado. Fíjense que yo tengo una pregunta conforme al trabajo del protocolo. Solo hago la eh, acotación, ya he dicho del, del tema de protocolo que no iba a responder tanto porque me faltan los extemporáneos y como hay cositas que yo tomé del trabajo de protocolo, pero no sé si es alguna pregunta puntual para que no se malinterprete. Sí, eso es bien rápido. Es que fíjese que a mí la razón de cierre me quedó en el lado anverso y me queda todo el reverso, pongámosle vacío. No sé si a eso tendría que agregarle una escritura cancelada o se puede ir así. Fíjese que esa preguntita el día de hoy sí ya me voy a limitar a responderla. Sí la respuesta anteriormente, pero lo que pasa es que como ustedes bien saben, pedí esto en el examen. Entonces, para que no se malinterprete ni alguna circunstancia ni dé ventaja a los que no se han examinado, Espero su comprensión y si sí lo he ah, explicado bueno. en otras clases, pudiera buscar el video, pero para que no lo hago Ay, con sí. el ánimo de no crear, sí, que, hicimos, sí. que ya explicó esto, entonces ahora vienen no, entonces hago que tengan las mismas condiciones. Ah, bueno, está bien. gracias licenciado. Para servirle Ya a partir del que se examine yo explico lo que gusten. bani